Bueno, la idea con este video es poder mostrarte uno de tantos softwares BIM que existen para lo relacionado a la planificación de obra, es decir, programación y presupuesto. Concretamente, te estoy hablando de Bexel Manager, un software producido por Bexel Consulting, que es una empresa europea con algo más de 15 años de experiencia, más o menos, por lo que saben lo que hacen, o deberían al menos. Bexel está empezando a entrar en el mercado latinoamericano con más fuerza, y siendo un software que utilizo hace unos dos años aproximadamente, me siento con la necesidad de hacer este video para darte una idea muy básica. De cómo es la mecánica del presupuesto y la programación de obra aquí así como en el video anterior esto no es un tutorial propiamente dicho sino más bien una demostración en Vexel manager todo empieza con el editor de costos el editor de costos es básicamente donde yo puedo hacer un esquema presupuestal entonces poner acá tranquilamente a hacer mi esquema presupuestal en el esquema presupuestal lo que debo de hacer es empezar a añadir carpetas e ítems de presupuesto con cierta configuración que ya te voy a mostrar la primera carpeta que voy a realizar aquí es la carpeta de estructura. Entonces voy a darle el código E para no enredarme demasiado y voy a colocar estructura. Bueno, la idea con Bexel es que en la gran mayoría de las ocasiones me va a estar preguntando por los elementos del modelo que aplican para lo que sea que esté realizando. En este caso, para un ítem de clasificación. Para esta situación donde yo tengo la estructura, voy a decir que todos los elementos del modelo cuyo título del documento, es decir, el archivo contengan dentro de su nombre, las letras EST quiere decir que son los elementos del modelo que van a entrar a participar dentro de este ítem de clasificación, eso particularmente es porque este modelo que tengo en pantalla es un modelo que ya tengo con el nombramiento estandarizado y yo sé que si yo selecciono cualquier elemento del modelo aquí en un parámetro que dice document title, me va a estar dando el nombre que le asigné al archivo y el nombre que le asigné al archivo tiene cierta estructura en particular que me permite hacer búsquedas en el nombre de ese archivo. Por lo cual yo puedo decir que todos los elementos que tengan dentro de su nombre la palabra EST. Quiere decir que es un modelo de estructuras. Si yo aquí quiero probar mi búsqueda simplemente le doy clic derecho. Seleccionar los elementos aplicables. Y todos estos elementos son los que aplican dentro de la clasificación de estructura. Aquí puedo seguir haciendo más carpetas para ir definiendo más ítems de clasificación. Pero quiero entrar directamente al ítem de costo que es el que me va a permitir ya asignarle puntualmente costos a los elementos del modelo. La mecánica es muy similar, simplemente tengo que definir un nuevo ítem de costo con algún código que necesite, E.1 por ejemplo en este caso, cuyo nombre pueden ser pilotes hincados. Muy bien, la situación es que en este momento Bexel no sabe cuáles elementos del modelo son los que aplican para este ítem de costo de los pilotes hincados. Aquí es donde viene ya la base de datos que está de fondo junto con el modelo BIM. Ya sabemos que el modelo BIM es simplemente una base de datos con una representación gráfica. Podemos utilizar esa base de datos a nuestro favor. Por ejemplo, si yo selecciono cualquiera de esos pilotes, tengo un conjunto de propiedades aquí, que me lo muestra cualquier software BIM del mercado, no es nada nuevo realmente. Pero aquí dentro de las propiedades particularmente eso es un archivo IFC tengo una propiedad que es la categoría del elemento en el esquema IFC para este caso es, una, es un pilote entonces yo puedo utilizar todos los elementos del modelo que estén clasificados como IFC Pile o sea como pilotes IFC para que entren dentro de este ítem del presupuesto que se llama pilotes incados de hecho si yo selecciono aquí mi propiedad y le digo que me seleccione todos los elementos con este valor me va a seleccionar todos los pilotes entonces puedo entrar aquí puedo entrar a los mapeos de las propiedades y puedo decir que los elementos que entran dentro de este ítem del presupuesto son todos aquellos en los cuales en la propiedad IFC Entity. Tenga un texto que contenga la palabra Pile. Le doy ok, doy ok, doy ok. Y si le doy clic derecho, seleccionar los elementos aplicables. Me va a seleccionar todos los elementos del modelo que estén clasificados como un pilote dentro del esquema IFC digamos que esa es la parte BIM junto con decir la fórmula es decir de dónde va a sacar la cuantificación para todos esos pilotes particularmente para los pilotes de este modelo hay un parámetro de longitud que es precisamente el que quiero utilizar para cuantificar todos los pilotes del proyecto simplemente aquí en el mapeo le digo que la fórmula me coja el campo que se llama longitud lo añado y listo. Esta es la parte BIM en la configuración del ítem de costos. Ahora viene lo que es normal en todo presupuesto y es definir el APU y definir propiedades generales de este ítem de presupuesto. Por ejemplo, en ese ítem de presupuesto es un ítem que se cuantifica por longitud. Por eso cogí la longitud de los pilotes. Particularmente la unidad es en metros lineales y puedo definir costos de material, de mano de obra, de equipamiento y algunos otros costos adicionales si los tengo digamos de manera global o lo puedo utilizar mediante los recursos puedo definir diferentes recursos de tipo mano de obra, equipamiento y de materiales y el software me va a hacer automáticamente el cálculo de todo el costo del ítem aquí para no enredarme mucho simplemente voy a darle un ítem global que va a ser por ejemplo eh, 120 mil. parece bien y así como hice esto puedo ir definiendo mis otros ítems del presupuesto, por ejemplo para definir el ítem de las vigas de cimentación podría basarme en cualquiera de estas vigas de cimentación, fijarme en que la propiedad de la clasificación del IFC es IFC Beam y podría utilizar para asegurarme de que me esté cogiendo las vigas de cimentación y no las vigas de entrepiso podría utilizar la elevación que tienen asignada todos los elementos. Y eso es básicamente porque todos los modelos BIM sabemos que tienen una jerarquía diferente a los DWG. Que son palitos, rayitas y achurados que no tienen ninguna jerarquía entre ellas. Aquí puedo llegar y hacer un nuevo ítem del presupuesto. Al cual le puedo colocar algún código que necesite. E.2 por ejemplo. Definir que estas son mis vigas de cimentación. Bien escrito. Y los elementos que entran aquí en esta clasificación son básicamente todos aquellos en cuya propiedad del IFC Entity contengan un texto que sea BIM, además de esto quiero decir que la propiedad de la elevación del nivel que es un dato numérico sea menor o igual a cero, le doy ok, le doy ok y la fórmula para estos elementos va a ser básicamente el volumen que esté registrado dentro de cada una de las vigas que cumplan con estas características de aquí Simplemente puedo seguir definiendo mi ítem, decir que es un ítem de volumen Cuantificado por metros cúbicos y le puedo colocar algún costo cualquiera Así como hice con este, voy a seguir definiendo los otros ítems de costo Que pertenecen a este modelo en 3, 2, 1, pum Y ahí está Como ves, hice otros dos ítems del presupuesto que fueron las losas estructurales y los muros estructurales Si doy clic derecho, seleccionar los elementos aplicables, me selecciona todas las losas y lo mismo para los muros, clic derecho, seleccionar elementos aplicables y me selecciona todos los muros del modelo. Una vez esté asignado todo lo que tiene que ver con el esquema presupuestal, simplemente puedo decirle al Vexel que me calcule los costos. Clic derecho, autoasignar costos, nueva versión de costos, procedo, ok, y dentro de esta ventana ya tengo todos mis costos asignados. Por ejemplo, para los pilotes hincados encontraron 143 elementos que tiene una cuantificación total de 8580 metros lineales, que fue la unidad de medida que seleccioné, a un costo unitario de 120 mil me da un total de 1029 millones aproximadamente aquí ya la están los costos asignados, como ves podríamos utilizar este esquema presupuestal como una plantilla realmente aquí en el esquema presupuestal todavía no hay costos calculados sino que lo que es, es una especie de plantilla que me está diciendo cuáles son los costos unitarios del elemento cuál es la cuantificación dentro de los elementos del modelo que va a tomar para hacer la sumatoria y también cuáles van a ser los elementos del modelo que van a entrar a participar dentro de este ítem de costos, así que si yo tengo bien definidos los estándares con los cuales estoy realizando mi modelo podría reutilizar esta plantilla y otras plantillas que tenga con otros esquemas presupuestales en diferentes proyectos muy bien después de eso viene lo que es la parte de la programación de obra Vexel maneja un tipo de programación de obra un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados y es que directamente no hacemos el diagrama de Gantt sino que Vexel lo hace de forma automática con base en ciertas características que nosotros le vamos a estar indicando. Esas características son particularmente las zonas del proyecto y la secuencia constructiva dentro del proyecto. Las zonas del proyecto se refiere a precisamente la zonificación que yo le voy a dar a la programación en mi proyecto. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto que es un conjunto residencial que tiene tres torres, eh, una zona de parqueaderos, una zona social, etcétera, etcétera, yo podría definir cada una de estas zonas aquí dentro del editor de zonas. Eso con la finalidad de que yo le pueda decir al Vexel cuál va a ser la secuencia constructiva de cada una de esas zonas. Por ejemplo, primero torre 1, después de torre 1 vienen los parqueaderos, después de los parqueaderos empieza la zona social y la torre 2 al tiempo. Para mirarlo de una forma un poco más macro. Aquí solamente tengo una torre, pero de todas maneras lo voy a hacer porque la idea es que al final del video voy a añadir una torre adicional para que veamos cómo todo fluye de una manera muy rápida teniendo ya las plantillas realizadas. Por ejemplo aquí voy a decir entonces que una nueva zonificación que le voy a dar es la zonificación de las torres y particularmente voy a coger todos los elementos del modelo que pertenezcan a la torre 1. Aquí está, muy bien. Y la segunda zonificación que tengo que hacer es ya no una zonificación horizontal o en planta que es lo de definir las torres y todo esto sino que es una zonificación vertical, es decir, los niveles y el orden en los cuales se van a construir esos niveles, que típicamente es un orden muy lógico, empezamos desde abajo y seguimos hacia arriba. Nueva zona, niveles tranquilamente, puedo darle clic derecho, nuevo ítem vinculado, y el Bexel es capaz de distinguirme todos los niveles que hacen parte del modelo Nuevamente porque un modelo BIM tiene una jerarquía Y no son únicamente palitos y rayitas y circulitos y achuraditos como son en DWG Aquí puedo seleccionar todos los niveles de mi proyecto Crear las relaciones entre ellos Y Bexel automáticamente sabe que primero es el nivel 1 Luego es el nivel 2, luego el nivel 3, etc Lo importante con esta zonificación es que Vexel sabe los elementos del modelo A los cuales pertenecen cada una de estas zonas por ejemplo, él sabe todos los elementos del modelo que pertenecen a la torre 1. De la misma forma, él también sabe todos los elementos que pertenecen al nivel 1, todos los elementos que pertenecen al nivel 2. Y por eso él sabe cómo acomodarlos de forma secuencial unos tras otros. Muy bien, después de definir las zonas, lo que tengo que definir es la secuencia constructiva. Lo interesante de la secuencia constructiva es que yo no puedo añadir cualquier elemento que yo quiera, sino que me tengo que pegar necesariamente de los elementos que añadí en el esquema presupuestal. Lo que tengo que hacer aquí es definir el orden constructivo de cada uno de estos ítems que puse en mi esquema presupuestal. Puedo añadirlos todos tranquilamente y definir los órdenes entre ellos. Muy bien, y después de eso ya si sí viene como tal la programación. El cual se hace aquí en el editor de programaciones. Puedo definir una programación versión número 1. Voy a darle OK. Y después de eso simplemente puedo venir aquí. Y crear una programación de obra automatizada con las reglas que le acabé de dar. Por ejemplo aquí puedo decir que primero de los ítems vengan las torres. Después de las torres que me tenga en cuenta la secuencia constructiva. Y después de la secuencia constructiva me debería de tener en cuenta los niveles del proyecto. Que son estos de acá. Una vez lo aplique, Bexel va a coger todos los elementos del modelo. Y le va a aplicar la lógica que yo le di en esa zonificación y en la secuencia constructiva. De tal forma que aquí tengo torre 1. Tengo mis diferentes actividades que fueron los mismos ítems presupuestales que puse anteriormente. Y para cada uno de ellos me va a asignar los niveles para los cuales... Aplican, viendo esto aquí dentro de la programación de obra, puedo tranquilamente visualizar mi secuencia constructiva y puedo empezar. Ahí se están haciendo todos los pilotes, voy a acercarme un poco por acá y voy a iniciar nuevamente. Pilotes, vigas, los amuros, los amuros, los amuros, los amuros, correcto. Muy bien, así como hice esto, fíjate que acá se van calculando los costos porque cada elemento del modelo ya sabe cuáles son los costos y actividades necesarias para poder completarse. Tal cual como hice esto, yo podría... Asignar una nueva torre al proyecto Simplemente voy a guardar Voy a salirme del proyecto Voy a venir aquí a proyectos Y voy a actualizar acá con una segunda versión Y voy a añadirle una torre nueva Que es esta torre de acá Y lo bueno es que esta torre que estoy añadiendo Es una torre que tiene exactamente los mismos estándares que la torre 1 Entonces puedo aplicarle las mismas condiciones de búsqueda Que apliqué para mi secuencia constructiva Mi zonificación del proyecto Y mis ítems de costos si nos fijamos acá, acá llegó la nueva torre, se ven las dos torres tranquilamente acá. Y si yo me vengo al editor de costos, yo aquí no he editado absolutamente nada después de que añadí la torre nueva. Si yo le doy clic derecho, le doy seleccionar y elementos aplicables para los pilotes, me va a seleccionar todos los pilotes incluyendo los de la torre 2, porque él está haciendo una búsqueda dinámica dentro de los elementos o dentro de los modelos del proyecto. De esta manera simplemente le puedo decir que me recalcule la nueva, los nuevos costos del proyecto. Aquí están. y no tengo que hacer absolutamente nada más, voy a hacer una programación de obra nueva, esto realmente no hay que hacerlo en la realidad, pero yo es para que podamos ver la diferencia. Y aquí simplemente en el editor de zonas tengo que añadir mi nueva torre, mi nueva torre es mi torre 2. La secuencia puedo decir que mi torre 2 puede empezar a un 20% del inicio de mi torre 1 y dentro de los niveles tengo que añadir los niveles de la torre 2. Aquí puedo referenciar nuevos elementos y de la torre 2 simplemente puedo añadir nivel 1 para que esté combinado junto con el nivel 1 de la torre 1 y puedo hacer exactamente lo mismo con nosotros. Voy a hacer únicamente tres niveles para que no nos demoremos demasiado y podamos ver igualmente el potencial que eso puede tener en la facilidad de poder calcular los costos del proyecto además de definir la secuencia constructiva o la programación de oro. Después de eso vuelvo a hacer lo mismo de ahora y es decirle que inicialmente me tenga en cuenta las torres. Después que me tenga en cuenta las torres, que me tenga en cuenta mi secuencia constructiva. Después de la secuencia constructiva me tiene en cuenta los niveles de proyecto. Aplico y aquí ya salió torre 1, torre 2 Para cada una ya se especifican cada una de las actividades Y para cada actividad cada uno de los niveles que requiere Viendo nuevamente mi secuencia actualizada Y simplemente puedo empezar Al 20% del progreso de la torre 1 me debería empezar la torre 2 Ahí está empezando la torre 2 Torre 2 se va a quedar únicamente hasta el nivel 4 Que fueron los 4 niveles que yo asigné dentro de la programación Pero obviamente tendría que asignar el resto de los niveles Para poder verla completa Un ejemplo facilito Programación de obra, presupuesto para una estructura, claramente es más fácil que para la arquitectura, pero la mecánica es exactamente la misma. Desde que yo tengo unos modelos bien definidos, con una información bien definida y con el nivel de detalle necesario para yo poder hacer ambas cosas, el software me facilita muchísimo, muchísimo la elaboración de ambas actividades. Espero que te haya interesado bastante el video, suscríbete por favor que ya casi llegamos al millón de suscriptores y nos vemos en el próximo.